¿cuál es la forma para hacer un programa de Youtube? la forma no importa lo que importa es el corazón la forma da igual Mira, esto, esto es la forma ves, esto es la forma estás levantando la mano pero no tiene fuerza no sin embargo así vas a hostiar a alguien sí o sí la energía de ¿Ves? ahí esa es la fuerza Quiero que este programa tenga esa fuerza, la fuerza de verdad, la fuerza interior, hacia el exterior. Claro que, mira, si al final cortas esto, pierde la naturalidad. Pero no, porque es una cosa grabada. Si está grabado, claro, no es en el momento. Y eso es lo que es, es un programa, no es una performance. Entonces así tiene un poco más de sentido. Yo miro a la luz verde, pero me parece que debería mirar a la pantalla. ¿Cuál es la luz? ¿Pantalla, luz? ¿Pantalla, luz? ¿Pantalla, luz? ¡Pantalla, luz! ¡Pantalla, luz! Pantalla, luz. Pantalla, luz. Pantalla, luz. ¡Mariposa! Pantalla, luz. Pantalla, luz. ¿Pantalla, luz. ¿Pantalla, luz? ¿Mariposa, pantalla? ¿Mariposa, no? ¿Pantalla? ¿Luz, mariposa, luz? Pantalla, luz, pantalla, mariposa. Pantalla, mariposa, luz, pantalla, mariposa. Mariposa, mariposa, mariposa. ¡Papal!